¿Me van a dar señal cuando...? Sí. sí. Cuando se creó la Universidad Francisco Marroquín, nunca fue concebida como una institución educativa en sí, sino como un ideal, como una causa y como un poderoso agente de transformación. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, claro, pero no el destino de lo que hacemos. Desde su primer día de vida hasta este preciso momento, la Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas sean del tipo que fueren. Nos rebelamos contra las tradiciones. Vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si…? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros, no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad, como en nuestra brújula, y en la responsabilidad, como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores, individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta UFM Talk. Mi nombre es Stephanie Falla. Soy la directora de la Escuela de Cine y Artes Visuales en la Universidad Francisco Marroquín. Y hoy tengo el gusto, y, y es más, tengo un invitado muy especial a quien les quiero presentar el día de hoy. Él es David Martín Porras. Él es director, guionista y productor, eh, productor de cine independiente, quien cuenta con estudios de comunicación audiovisual en Barcelona, España, y con una maestría en dirección de cine en UCLA, en Estados Unidos. Además, es profesor universitario en UCLA Extension y de esta casa de estudios. Quiero contarles un poco de su trabajo. Ha sido eh, director de cortometrajes premiados en más de 100 festivales, director de largometrajes que han sido estrenados en televisión norteamericana y recientemente tuvimos la oportunidad en este lugar de ver su último largometraje, La piel en llamas. Y hoy vamos a estar hablando acerca de ¿Qué hace un director para buscar proyectos que se desarrollan en la televisión? David, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, muchas gracias. El placer es mío, gracias por invitarme. Pues una de las primeras preguntas que tenemos para, para discutir el día de hoy uh -huh. es... Eh, hemos tenido la oportunidad de que como profesor visitante hemos visto mucho de tu trabajo en cortometrajes, tengo entendido que tienes siete cortometrajes y que también has desarrollado largometrajes que se han estrenado en la televisión y también desde tu productora, La Panda, que tiene uh -huh. más de 10 años de estar funcionando. Eh, ¿Podríamos empezar? Yo, yo quiero hacerte esta pregunta porque realmente es, eh, es algo que hemos discutido en otras ocasiones con estudiantes. ¿Cuántos cortometrajes debería hacer un director antes de lanzarse a hacer un largometraje? Pues yo me atrevería a decir un número, la verdad. Eh, yo creo que hice cortometrajes mm, por necesidad, ¿no? Durante mi etapa en Barcelona, en la licenciatura de Barcelona, hice tres cortometrajes, dos que eh, eran asignaturas optativas de la escuela y uno que era mi proyecto final. Y luego hice cuatro en la maestría, en el máster de UCLA y luego un octavo después de haber terminado la maestría. ¿no? Entonces, fue un poco por necesidad, por, por, porque era parte de mi proceso educativo, uh, pero realmente no... No le veo, no, no creo que haya un número mágico, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eh, al largometraje no se puede lanzar en cualquier momento, siempre y cuando eh, se tenga un buen guión y siempre y cuando eh, se sepa lo que se quiere contar, eh, cuanto antes mejor, ¿no? Porque, ¿Por no? de, de todos modos, sí que soy un fiel defensor del cortometraje como un formato independiente. Hay historias que merecen la pena ser contadas en, en formato de cortometraje y hay historias que merecen la pena ser contadas en formato de largo. Entonces yo creo que te entiende un poco de la historia que quieras contar. Y obviamente el problema en el cine es que el largometraje es un... Eh, estamos hablando de un formato caro, uh -huh. eh, los hay muy baratos, los hay de muy bajo presupuesto, pero en general es ya más caro que un cortometraje. Entonces, eh, mientras no tengas el presupuesto para sacar adelante tu película, sigue rodando cortometrajes... Eh, y practica, ¿no? Que es lo mejor que puedes hacer. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver varios de tus largo largometrajes y, y dos de ellos fueron estrenados en televisión. Cuéntanos un poco acerca de, de ese proceso. Eh, tengo entendido que tú hiciste la dirección, pero no, eh, no sé si estuviste involucrada en la parte del guión. ¿Cómo funciona ya trabajando para la televisión eh, el proceso de dirigir una película? Vale, estamos hablando de las películas Unbritten Obsession y Danger in the Spotlight, que son dos TV movies. Eh, eh, Unbritten Obsession, que es la primera que dirijo para la televisión, eh, se la rodé en 2017. Esa la dirigí, pero no, no la escribí, ¿correcto? Danger in the Spotlight, sin embargo, ya después de haber construido esta relación de confianza con el estudio, eh, como funcionó muy bien la primera que hice, les presenté la idea de The en Spotter, les gustó, escribí el guión con otro compañero, Andrés Rosende, y de ahí también la dirigí. Eh, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo funciona el proceso de dirigir una TV Movie? Eh, realmente de depende, porque es que el mundo de las TV Movies es un mundo muy amplio, uh -huh. el mundo de los teléfonos es un mundo muy amplio. Eh, tenemos TV Movies de muchísimo presupuesto, dirigidas por directores muy consagrados, Um, y con grandes estrellas, por ejemplo Behind de Candelabra que es una película eh, es una tvi muy para hbo con Michael Douglas y no recuerdo bien quién era el otro actor pero creo que era, no será sé, Matt Damon y, y con un gran presupuesto y de ahí podemos ir a eh, películas para televisión pequeñitas en televisiones regionales de España, uh -huh. eh, como TV3 en Cataluña o Televisión de Galicia. O sea, el mundo de las TV Movies es muy diverso, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues hombre, como director de una película de TV Movie, yo creo que en general, en su inmensa mayoría, mmm, tienes que tener muy claro que es un producto muy concreto para una audiencia muy concreta, que tiene que respetar un poco la línea editorial de la cadena de televisión. Y entonces, eh, en ese sentido, te conviertes en un director de encargo donde no tienes toda la libertad creativa del mundo eh, porque tienes que bueno, entregar un producto que se te ha pedido. ¿no? Eh, en ese sentido, se parece un poco a lo que viene a ser dirigir episodios de televisión. ¿no? Uh -huh. Nadie entendería que, un episodio, que el episodio número 5 de la temporada 6 de Anatomía de Grey Fuera de pronto, todo cámara al hombro, luces de neón, cambiará completamente, ¿no? Tiene que seguir una continuidad. El mundo de las TV Movies tiene ese punto, ¿no? Eh, dependiendo de la cadena a la que vas a hacer la TV Movie, pues tiene un tipo de look, un tipo de historias, tiene un tipo de audiencia, y te tienes que, que adaptar, tienes que conocer un poco el lenguaje. Eh, sin embargo, eh, sí que es verdad que tienes mucha creatividad en otros aspectos, porque. No deja de ser un largometraje, no depende no es un episodio de televisión que dependa de, de un que tenga un casting que ya te venga dado, unas localizaciones que ya te vienen dadas, uh -huh. un vestuario que te viene casi ya aprobado. Tú como director de un largometraje para televisión, de una TV movie, tienes libertad en el sentido de buscar las localizaciones que tú consideres oportunas dentro de unos parámetros, eh, libertad a la hora de escoger los actores, libertad a la hora de hacer tu lista de planos, ¿no? y de diseñar un poco el lenguaje de la película. Entonces, a mí eso sí que lo encuentro bastante satisfactorio, ¿no? Y que, donde yo me lo paso muy bien, explorando eh, algunos lenguajes que, e innovando en cada película eh, con lentes, con movimientos de cámara, con tipos de composición, eh, sin que nadie te ponga cortapisas de ningún tipo. Aparte que me lo suelo pasar bastante bien porque suelo hacer thrillers, misterio que es lo que a mí me suele gustar más. Y, y consideras lo que mencionabas, me parece que también es algo como para reflexionar. Eh, mencionabas el, el tema editorial, no de respetar el estudio, va a tener ciertas directrices, uh -huh. eh, estas delimitaciones creativas que se tienen que tener. ¿Te has topado en algún momento con alguna dificultad en ese sentido que tenga que ver incluso con tus propias digámoslo así valores como director que tú digas no estoy de acuerdo con esto qué haces en ese en ese momento donde eh, quizá como director no estás tan de acuerdo con algunas de esas delimitaciones por parte del estudio pues uh, bueno pues acabas un poco tienes que aceptarlo porque si no las si no limitaciones pues se acaban cargando a otro, ¿no? Eh, a ver, ¿qué limitaciones? Por poner ejemplos concretos, ¿qué limitaciones eh, encontraba? Por ejemplo, en Unbrit Obsession, la protagonista, por guión, que está claro que es alcohólica, entendemos que eh, es fumadora y que ha consumido drogas, etc. Eh, está arruinada, no puede pagar las facturas. Entonces, claro, yo cuando leí todo eso, y también por cómo es la historia, se ve que ha vivido mucho en la vida, es una escritora que se le ha muerto el, su pareja, eh, con la que iba muchos años. Entonces, eh, yo me imaginaba una mujer de cuarenta y pico años, me la imaginaba, pues, delgada o castigada por, por, por la mala vida, etcétera. No necesariamente eh, decrépita, ¿no?, ¿Sí? eh, ni, ni completamente demacrada, pero pero no me imaginaba la belleza clásica típica que encuentras en Hollywood. Y ahí, por ejemplo, me encontré un primer obstáculo. Me decían, no, o sea, mmm, tiene que ser una actriz de unos en la treintena, porque aunque sí que es verdad que tiene sentido que tenga como unos cuarenta y pico, pero eh, este tipo de películas tiende a tener mujeres mm. más jóvenes, ¿no? que esto pasa demasiado en, en las películas en general, las mujeres... Eh, las actrices trabajan más eh, cuando son jóvenes y a medida que van creciendo trabajan menos. Sí. Los hombres al contrario, eh, el pico en su carrera profesional es en los 50, 60. Por ejemplo, ahora mismo que acaba de salir la nueva película de Bond, James Bond tiene 50 años. Uh -huh. La chica Bond tiene 25. Uh -huh. O sea, entonces esto se extiende a todos los ámbitos muchos tipos de ámbitos. Entonces, bueno, pues en las TV Movies... Es algo que a mí me, me sienta un poco mal, me, me habría gustado haber trabajado con una actriz más mayor, porque creo que le da otras connotaciones, pero bueno, eso fue, por ejemplo, un, un, una limitación. Otra limitación era, por ejemplo, el maquillaje y peluquería, ¿no? Eh, tiene que estar siempre perfecta incluso cuando se despiertan por la mañana, que lo hemos visto muchas veces en televisión, que no es realista. Una mujer no se despierta, no se despierta con el pelo perfecto y el, el maquillaje puesto pero no buscan esa sensación de realidad, ¿no? Buscan una ensoñación, una, un embellecimiento. Eh, eh, y, y, bueno, eh, tuve una llamada del estudio cuando empezaron a ver los dailies después de mi primer día de rodaje y yo creía que me iban a llamar y me iban a decir, oye, has hecho este plano secuencia, no tienes suficientes planos para cubrir esta escena, etcétera. Y me di cuenta inmediatamente que no, que la conversación iba porque la actriz principal no estaba lo suficientemente maquillada eh, y, y tuve que, que corregir eso. O por ejemplo, la casa, no tenía para mí sentido que fue una casa humilde, una casa eh, eh, que, que, que mostrara un poco sus problemas económicos y me dijeron, bueno, le podemos dar toques aquí y allá... Eh, que parezca que es un poco desordenada, uh -huh. tal, que no es en su mejor moto y pero la casa tiene que ser bonita, claro. porque esta audiencia quieren ver casas bonitas, gente bonita, bueno, esto era un poco lo que me decían, ¿no? y, y bueno, y, y tuve un poco de, de frustración en ese momento, pero dije, bueno, eh, es, un, es un trabajo, es un encargo, claro. eh, al fin y al cabo eh, ellos son los que están invirtiendo, y los que tienen que vender esta película a la cadena, porque esta película que yo hice y de la segunda también, son películas en SPEC. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que la cadena de televisión no ha comprado la película. El estudio se arriesga, compra la, eh, financia la película a la rueda y después se la presenta a la cadena una vez terminada y la cadena decide si la quiere comprar o no. Entonces, siento que mis dos películas fueron un éxito porque las dos fueron compradas por la cadena Lifetime pero cabía la posibilidad de que no se compraran. No eh, ellos se curan en salud porque le envían el tratamiento, le envían el guión. Claro. Eh, la cadena fue, eh, está informada de parte del proceso, da su opinión. Entonces, es, hay una comunicación muy constante. Eh, entonces, las posibilidades de que acaben comprándola son sí. muy altas porque han tenido muy en cuenta el input y el feedback de la cadena. ¿no? Eh, entonces, cuando yo doy, tomo una decisión que va en contra del feedback de la cadena, pues, sí, um, claro, claro uh, el estudio me dice, lo siento, sí. tenemos que ir por aquí porque si no se vende eh, el estudio, no voy a el dinero <risa> y si no recupera el dinero no hacemos más películas. Y eso me hace pensar también en que, o sea, lo, lo que estás mencionando es en tu propia formación ¿no? como director de cine y si tú quieres trabajar de eso, pues te vas a enfrentar a estas variables de hacer tu propio cine, que es algo que tú has hecho de manera independiente y también estas posibilidades de, tomarte en serio uh -huh. profesionalmente como director de cine y que está dispuesto a trabajar con todas estas variables y quiero aprovechar esto para recordarle a nuestra audiencia que estamos abiertos a preguntas y comentarios para nuestro invitado, para quienes nos acaban de sintonizar estamos hablando acerca de la dirección de cine para televisión y hoy nos acompaña David eh, Porras que es director productor y guionista con quien estamos conversando el día de hoy y pues de lo que vamos hablando es cómo funcionan eh, cómo funciona este proceso, cómo funciona también en Estados Unidos, que es donde principalmente tú has tenido experiencia, y decirles que por favor dejen sus comentarios. Y de hecho ya tengo dos preguntas. Ay, Entonces vamos a interactuar con la, con la audiencia. Perfecto, eh, muchísimas gracias por participar. A Saúl, Saúl G. nos dice, ¿cuáles son las principales fuentes de financiamiento para la realización de TV Movies y cómo se monetiza el producto terminado? Pues a ver, yo voy a hablar por el estudio en concreto para el que yo trabajo, que se llama Marvista, que es un estudio que está situado en Los Ángeles y eh, es considerado como uno de los estudios eh, de mayor nivel de producción de TV Movies, producen unas 70 al año, que es bastante, eh, entonces ¿cómo, ¿cómo hacen dinero esta gente? Obviamente, de estas 70 películas, no todas les va a ir bien económicamente. Pero claro, eh, mu, a, con que algunas les vaya muy bien, compensan por las pérdidas de las otras que no les vaya tan bien. ¿no? Y luego hay otras medias que recuperan. Uh -huh. Entonces, está montado el sistema de tal manera que siempre tienen beneficio. Eh, eso es, en la contraposición está el productor independiente que tarda un año en reunir el dinero para hacer una película independiente si no la vende y no recupera el dinero, pues tiene un problema muy grande. Uh -huh. eh, está en ese sentido más limitado ¿no? y puede arriesgar, arriesgar menos si necesita recuperar el dinero. ¿no? Entonces, en el caso de, de, de estas películas para la televisión, el, el dinero lo está poniendo, como he dicho, eh, el estudio uh -huh. eh, que tiene un fondo de inversión y ¿Y cómo se recupera? Pues venta de derechos de emisión, ¿no? Eh, por ejemplo, Lifetime es una cadena, como también existe Hallmark, eh, B&T, etcétera, que compran las películas, por lo mejor por un periodo de tres años, ¿no? Uh -huh. Solo para el territorio estadounidense. Eh, pero luego esta, eh, este estudio puede vender esa película a México, por ejemplo, a Azteca o Televisa, quien sea, a Guatemala, a o a todo Centroamérica, a veces los venden en paquetes ¿no? para todo un territorio, Argentina, Brasil, Europa, y vendiéndose territorio a territorio, cada territorio te da un porcentaje, te da, un, te da una cantidad de X y vas sumando. Eh, por otro lado, mientras tú estás explotando la película eh, en abierto, por emisión de televisión en abierto, la película también es, está, es accesible, se puede ver en en plataformas digitales. Se puede ver, eh, por ejemplo, en, en iTunes, se puede ver en Amazon Prime, eh, pagando un extra, etc. Entonces, ellos van recaudando dinero también a través de, de las ventas online. Y entonces, no es, una, no es una recuperación inmediata, sino que a lo mejor es a tres años vista. Okay entonces por eso necesita una gran inversión al principio pero este estudio lleva ya en activo como 15 años claro. entonces ahora está recaudando eh, haciendo beneficios con películas hace tres años ¿no? uh -huh. eh, con la mía probablemente dentro de poco y la rodamos en febrero se estrenó en agosto para el año que viene yo creo que ya tendrán casi recuperado el presupuesto y a los dos años ya empezarán en beneficios y en términos de contratos digamos para, para tu rol como director, ¿El periodo de tiempo de, de contratación es durante toda la fase o tú llegas hasta un punto, bueno, el rodaje o la, o la postproducción? De pro, todo va proyecto a proyecto, va proyecto a proyecto. Eh, realmente a mí no me contrata el estudio, me contrata para escribir, eso sí, En la fase de desarrollo, yo voy al estudio directamente, les digo quiero hacer esta película, eh, les, les cuento la idea, vale, pásame un resumen de dos páginas, se lo pasan a la cadena, la cadena dice, ah, interesante, entonces me contratan para escribir y entonces ya me pagan y empiezo a escribir el guión, se lo pasan a la cadena, dan notas, etc. A veces te compran el guión y deciden que no merece la pena producirlo y entonces ahí se quedó. Como director, cuando estoy dirigiendo, eh, eh, es un contrato diferente y a mí normalmente me, me suele mm, eh, dirigir, eh, contratar el productor. ¿Qué diferencia hay entre una productora y un estudio? Básicamente... El estudio lo que tiene es financiación, la productora lo que tiene es eh, creatividad, tiene eh, creativos, ¿no? por eso cada director tiene su productora, cada, eh, muchos guionistas tienen su productora, muchos actores tienen su productora ¿no? y van con sus proyectos a estudios que tienen la financiación y se los financian. Eh, entonces, en este caso, las dos películas fueron producidas por productoras diferentes, eh, y nada, yo negocio con el productor, el estudio le da, tú tienes que hacer la película por tanto dinero, y yo negocio, aparte con ese productor, mi sueldo, bueno, lo negocian mis representantes, en el caso de Estados Unidos, mi gente y mi, mi manager, eh, cuánto me van a pagar, cuánto tiempo me voy a comprometer en trabajar, ¿no? Que normalmente eh, en este tipo de producciones eh, se suelen rodar en tres semanas sí. y sueles eh, hacer una preproducción de otras tres semanas, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que eh, hay un concepto de lo que es soft prep y hard prep. Soft prep es, bueno, empiezas a tener llamadas, reuniones, de pronto un día de eh, audiciones para ver actores, de pronto otro día, una hora para ir a ver un par de localizaciones. Y luego ya lo que es hard prep es que estás realmente cada día, ocho horas diarias, trabajando en la preproducción de la película porque ya el rodaje es inminente y se te necesita a tiempo completo. Entonces, digamos que tienes tres semanas de rodaje, has tenido una semana de hard prep, es decir, estás a tiempo completo y a lo mejor has tenido dos o tres antes de soft prep, que puedes estar combinándolo con otros trabajos. En mi caso, yo sigo dando clases durante soft prep. Eh, de pronto me dicen, vamos a ir a ver eh, tal localización. Y digo, vale, tengo clase de tal hora a tal hora, vamos después de mi clase. Sí. Eh, y puedes combinar. O mm, vamos a hacer audiciones de tal hora a tal hora con actores, me organizo y yo, por lo mejor por la mañana, si vamos a hacerlo por la tarde, las audiciones, por la mañana escribo otro guion en el que estoy trabajando, ¿no? Pero ya hard prep estás a tiempo completo. Entonces a tiempo completo realmente, yo creo que es como un mes, ¿no? Cuatro okay. semanas. Ok, excelente. Bueno, la verdad es que tenemos varias preguntas acá y yo tengo más preguntas, pero voy a hacer prioridad a sus, sus eh, preguntas acá. ¿Cuál es la inversión mínima para hacer una TV Movie y cuál es la inversión promedio o el rango de inversión? Nos pregunta Samuel Gamarro. Pues hay mucho... Es que depende, ¿no? Entonces yo estoy hablando de TV Movies en el mercado americano, que es el que yo conozco. Um, eh, realmente depende, pero puede bajar hasta... Eh, los mil dólares. Uh -huh. O sea, puede ir tan bajo, tan bajo como eso. Ten en cuenta que en el mundo de las TV Movies también encontramos películas de terror, uh -huh. de bajo presupuesto. El terror es muy barato. De terror de bajo presupuesto para eh, eh, cadenas de televisión como Street 13, etc. Entonces, podemos ir a lo más bajo que eso o podemos subir, o sea, yo te digo hay eh, TV Movies para HBO que pueden alcanzar perfectamente los 5, 7, 10 millones. Uh -huh. eh, la inmensa mayoría, por ejemplo, de las TV Movies que hace Marvista, pues a lo mejor el, el promedio del, del presupuesto varía entre los 700, un millón. Uh -huh. Digamos que ahí estamos como en un sweet spot. Uh -huh. eh, y luego, por ejemplo, en España... Eh, que conozco, no he dirigido TV Movies en España, pero tengo amigos que sí que las han dirigido, viene en torno a hacer un presupuesto también parecido. Y esa es otra pregunta que yo tenía también. Sé que mucha de tu experiencia de trabajar en televisión ha sido en Estados Unidos. ¿Qué hay de trabajar en España? ¿Cómo tomaste esa decisión? imagino que también tiene una relación con tu propia formación y de conocer el mercado, pero mi pregunta sería, ¿es algo de tu interés? ¿Trabajar en España en algún momento en, en, sí, en... producción para televisión o, o no? Bueno, a ver, vivimos en un mundo en el que qué película no es para televisión, uh -huh. porque qué porcentaje de películas vemos en plataformas sí. que las tenemos conectadas a nuestra televisión inteligente y qué porcentaje de películas vemos en el cine. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo ahora acabo de hacer una película en España, La piel en llamas, con un estudio que se llama Sequoia y esta película seguramente con toda probabilidad va a ir a los cines allí en España, tiene dos actores conocidos españoles, a lo mejor si tiene mucho éxito en festivales puede llegar a estrenarse en cines en otros países, pero realmente el gran, eh, la gran inversión va a llegar recuperación de la inversión va a llegar cuando se venda una plataforma, claro. ahí es donde realmente va a funcionar y donde realmente la inmensa mayoría de la gente lo verá, entonces, aunque yo en España he hecho una película que va a estrenarse en cines, soy muy consciente que he hecho una película que se va a consumir sobre todo en plataformas. Sí, bueno y eso me lleva a um, otra pregunta que tengo acá, eh, de Ronald Flores, él pregunta, parece que la TV Movie es un fenómeno estadounidense, pero que hay de oportunidades, un poco lo que hablábamos en España o América Latina, ¿Has tenido alguna experiencia o conoces acerca de cómo funciona la televisión en Latinoamérica o al menos esta difusión de la que estamos hablando, que no es lo mismo eh, de cómo se maneja en Estados Unidos o a sea, cómo funciona hacia América Latina? Pues en América Latina eh, no conozco tanto, o sea, lo que sí que conozco es que las grandes plataformas como Amazon, Netflix, eh, Hulu... Todas tienen una división para América Latina, ¿no? Sí. Pues se conoce como la TAM. Y muchas de ellas hacen películas originales para. Eh, que, sea, que se, se localizan. Que, ¿no? que se localizan en América Latina. O sea, hay originales, películas originales de Netflix. Sí. Eh, que se ruedan en México, que se ruedan en Argentina, que se ruedan. Surgen... Entonces, algunas sí que se hacen con la intención de ir a cines, ir a festivales, ganar premios, prestigio, etcétera, pero otras se hacen con la intención mera de que vayan directas a la plataforma y se consuman como una TV Movie más. Sí. Entonces, eh, entonces yo creo que ahora el término TV Movie está en, en constante evolución. La TV Movie clásica es la que se emite en una televisión en abierto con eh, cortes publicitarios. Sí. Esa es la TV movie clásica. Y Televisa, por ejemplo, pues tiene muchas TV movies. Sí. Eh, que es un gigante de producción. Y muchas de ellas luego acaban en, en Pantaleón, que es la plataforma que han, que han abierto. Yo, de hecho, curiosamente, voy a rodar mi siguiente TV movie en México, en Oaxaca. En Puerto Escondido. Pero es una producción americana, viene de Estados Unidos el dinero. Se va a rodar con un cast totalmente latino. Pero... Eh, en inglés uh -huh. eh, es interesante el tipo de películas que se hacen lo que son las t-movies clásicas para <coughs> televisiones en abierto con cortes publicitarios porque si nos paramos a pensar quién ve hoy en día la televisión en abierto con cortes publicitarios quién la ve uh -huh. realmente la ve en su inmensa mayoría gente que o es muy mayor, porque ya está acostumbrada, toda su vida lo ha visto, claro. o de gente más joven, estamos hablando de 40, 30, 20, que es gente que mmm, está cansada, o sea, que no quiere pagar suscripción. Claro. Entonces, no les importa los anuncios y está cansada y no quiere pagar suscripción. ¿no? Entonces, eso es, eso es interesante, porque es un tipo de audiencia muy concreta. Eh, normalmente, yo me he estado dando cuenta que este tipo de TV movies van a un estrato social que es que tienen menos recursos económicos, ¿no? Uh -huh. que no quieren estar gastando en tantas suscripciones. Uh -huh. eh, entonces, tiene un tipo de lenguaje muy concreto, es, tiene un tipo de, de estructura muy concreto, un tipo de, de códigos muy específicos. Y luego también, no se nos olvide que hay mucha gente que ve televisión en abierto porque le da pereza por meterse en Netflix y ponerse a buscar, ponerse a elegir o meterse en Amazon o meterse en culo y ponerse a buscar sí. y elegir. Y hay gente que cuando llega a casa por la noche está cansado y lo único que quiere es encender la televisión y que hagan el trabajo por él, que alguna cadena de televisión le ofrezca un contenido que le interese. Claro. ¿No? Entonces, pero claro, ese tipo de consumo de televisión se hace cuando estás cansado. Sí. Entonces volvemos a lo mismo. Eh, cuando una persona está cansada no se va a ver una película de Hanek <risa> o no se va a ver una película de Bergman. Sí. Cuando una persona está cansada se quiere ver algo por puro entretenimiento. Entonces estamos hablando de unos códigos, un tipo de edición, un tipo de interpretación, un tipo de tramas diferentes. ¿no? Y si, digamos, estamos hablando de, de los estudios, hablamos de las audiencias, eh, lo que tú estás explicando ahorita me parece que, que también es algo que nos ayuda a entender la segmentación hacia dónde va también la, la televisión y cómo esto ha ido evolucionando, las plataformas en streaming, mm. las, di, de alguna forma estas divergencias que se hacen de tener que tomar decisiones en relación al contenido que yo estoy queriendo consumir, pero resulta que hay una película que yo quiero ver, pero resulta que no está en la plataforma que estoy pagando. Y esta toma de decisiones que tiene que ir haciendo el, el usuario, los espectadores. En ese sentido me gustaría preguntarte, ¿tú tienes pensado cuando haces una película que no es para televisión, que tú la estás escribiendo la estás dirigiendo, que no necesariamente te la, te la han solicitado? Uh -huh. ¿Piensas en una audiencia? ¿Piensas en un target? ¿Piensas en la distribución que este contenido podría tener? Uh -huh. Bueno, pues eh, en el caso... Tanto de Chain como. Eh, ¿Cuál es tu audiencia? Como, como <risas> eh, La piel en llamas, eh, que son dos películas que yo considero mías como autor. Eh, las otras son películas que fueron de encargo uh -huh. y, y encantado de hacerlas y me lo pasé fenomenal haciéndolas. Pero estas son mis películas de autor. Y como películas de autor, eh, donde he tenido mucha más libertad que en las otras, ¿no? que de las otras me encantan y Ambrita en por ejemplo, estoy enamorado de ella. Eh, y funcionó muy bien y, y en Yendes de también. Pero en las que yo hago como autor, eh, yo creo que siempre tienes una audiencia, pero intentas no tenerla, ¿no? Intentas eh, contar la historia de la manera que tú consideras que es la mejor, eh, según tus criterios artísticos, eh, y intentas hacer el mejor trabajo conforme a tus convicciones ahora bien por ejemplo el casting pues es verdad que las dos películas tanto de chen como la piel en llamas tenían eh, actores conocidos porque quieres monetizarlo ¿no? y sabes que eso va a traer una cierta audiencia y eh, luego el, en el caso de, de la edición pues eh, hay escenas muy bellas que se han quedado fuera eh, y siempre era por el miedo de se hace lento, eh, al fin y al cabo quiero entretener al espectador. Claro, lo que yo defino que, lo que para mí es algo entretenido, a lo mejor para otra persona es muy aburrido o a lo mejor para otra persona es demasiado eh, loco y, y rebuscado. No lo Entonces, cada uno tiene su propia definición de lo que le entretiene y lo que no le entretiene. ¿no? Entonces, yo... Eh, cuando hago una película, siempre que hago una película, incluso también de las de encargo, me hago la pregunta: a mí esto me interesaría, me uh -huh. entretendría, a mí me gustaría a mí ver esta película. Y si la respuesta es que sí, me siento cómodo. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, obviamente, incluso cuando en el cine de autor eh, de festivales, ¿no? De, de cine también hay una audiencia que estás buscando, ¿no? O sea, también estás buscando complacer. Uh -huh. A determinados programadores claro. y a determinados críticos de cine, y, y tú sabes que hay determinados temas candentes que ahora se tratan más, y intentas subirte a ese carro, ¿no? Entonces, sí que en el fondo, todos hacemos, buscamos una audiencia. Yo no lo hago de forma tan consciente, uh -huh. eh, por ejemplo, pero bueno, sí que mis productores sí que lo hacen, ¿no? Porque eh, conocen el mercado mejor y se encargan de vender la película. Claro, sí, bueno, y, y también ahorita que estamos experimentando, o que experimentamos, más bien en, en el 2020, eh, la pandemia que nos, que nos puso en una situación... No interrumpa. ¿Sí? creo que como director tienes que pelearte con el productor para hacer la película que tú quieras hacer, uh -huh. y obviamente toma los consejos del productor que o, ojalá te entienda, tiene sensibilidad parecida, pero que a la vez te va a ayudar a moldearla para que la película tenga el mayor éxito, sea lo que sea, es que ese éxito tenga que ser. Que acabe en Cannes, que acabe en Lifetime, que acabe en, Berlín, en La Berlinale o que acabe en Netflix. Claro. Eh, eso creo. Y que eso va muy de la mano con los temas de distribución o la ruta de distribución que tú quieras hacer. una buena relación con tu producto. Claro, sí, bueno, te, retomando lo que te decía sí. y porque va en la línea también de lo que nos preguntan acá es... Eh, nos tocó vivir un momento en el que de, de alguna forma nos volcamos completamente al arte, diría yo, yo lo quiero ver como un, un proceso así, al estar, en, al estar aislados, no y, y nos metimos de lleno a consumir series, a ver más, más películas, desde un punto de vista de la, de la producción, para quienes no conozcan cómo esto impactó la producción y la realización de películas, ¿tuviste alguna experiencia en términos de Tú como director, de estar en una constante búsqueda de hacer producciones, de escribir guiones, sí. ¿cómo pasaste ese momento? ¿Cómo la industria en Estados Unidos uh -huh. eh, de alguna manera también se paralizó en términos de desarrollo? Claro, bueno, pues a mí es una fatal decirlo, pero a mí la, la pandemia, eh, a mí la pandemia me ha ido muy bien. Y lo, me sabe muy mal porque sé que hay gente que le ha ido muy mal, ha sufrido muchísimo desde el punto de vista económico y laboral, pero... Eh, al principio hubo una gran incertidumbre eh, yo tenía una película eh, que se iba a rodar en abril del 2020 cuando, cuando se empieza a cerrar todo en Estados Unidos en, en marzo se pospone al principio a mayo ¿os acordáis? cuando uh -huh. creíamos esto va a durar un mes, <risa> un mes dos meses sí, muy, muy entonces poco se pasó tiempo. a mayo y luego ya mayo era TBD no, sí. to be determined, porque no sabíamos cuándo esto iba a terminar pero ya como junio-julio eh, se empezó a reabrir la producción de forma muy esporádica con mucho cuidado con muchas medidas de seguridad en zonas muy aisladas etcétera y, y claro que como había habido un paro tan grande que en el que no se había rodado nada y por otro lado había un consumo tan brutal uh -huh. en cuanto se empezó a retomar la producción hubo una necesidad imperiosa de producir muchas películas y de producir mucho contenido audiovisual. Entonces, por ejemplo, una película que yo tenía, que fue Danger in the Spotlight, que yo había escrito en el año 2018, y en el 2019 se quedó paralizada, en el 2020, en cuanto se, se volvió a abrir esto, me dijeron, vamos a rodarla. Y yo no podía rodarla porque ya estaba comprometido con la película en España, y tuvieron que, pos, que posponerlo. Pero en cuanto terminé la película en España en noviembre, Pasadas las festividades de Navidad, en febrero estaba filmando la siguiente. Entonces, y ahora mmm, voy a tener la siguiente en enero y en España vuelvo en la segunda mitad del año que viene. A hacer la siguiente. Entonces, ahora hay una gran demanda. Okay. Yo creo que todo este tema de las eh, plataformas estamos viviendo una burbuja y creo que, no sé si es sostenible, tampoco veo sus cuentas, no tengo acceso a sus auditorías... Sí pero yo creo que no sé si es sostenible del todo que haya tantas plataformas claro. a estos precios. Ya o sea, creo que se acabará estabilizando y encontrará su, su, bueno, pues su hábitat natural. Creo que ahora estamos en un momento muy, muy bueno que hay que aprovecharlo y hay que rodar y hacer todo lo que se pueda hasta que dure. Sí. Y porque, bueno, mira, teníamos en el 2008 el 2010 la... La crisis económica que paralizó todo. Entonces, bueno, esperemos que, que esto continúe, esta racha. Bueno, pues qué bien, bien para ti. Yo, yo tengo algunos amigos que, que sí mencionaban de, del desafío que había sido para ellos, sobre todo eh, quienes se dedican a la dirección de fotografía, más en, ese, en esos aspectos, no de la dirección o, o del guionismo, sino de tener películas para poder producir. Y, y sí veía que había una, una crisis y una gran preocupación de cómo podían volver y cómo pasaron ese periodo de tiempo sin, sin poder producir nada. Uh -huh. eh, así que me alegra mucho que uh -huh. a ti te haya ido muy bien. Tengo otra pregunta acá eh, de parte de Gaby Flores. Eh, para ti, ¿qué es eh, lo más divertido y cuál es el mayor eh, reto eh, o lo más difícil en el proceso de hacer una película para televisión? ¿Cuál es el, el, el reto más... ¿Cuál, cuál dirías bueno, que es el reto? Hablamos un sí. poco acerca de esas delimitaciones que podría tener el estudio, pero ¿cuál... De para cuál, televisión. ¿Cuál dirías que es el, el, el reto ya? ¿O, o algún ejemplo? Yo creo, otro, yo creo que el reto es... A ver, es que es una pregunta tan amplia, pero vamos, yo creo que el principal reto es siempre hacer la película que tú tienes en tu cabeza, pero eso va tanto para televisión como para cine. Porque cuando tú lees el guión te empiezas a imaginar la película con determinados actores o un tipo de actores, te empiezas a imaginar unas localizaciones, empiezas, yo me empiezo a imaginar unos planos, me empiezo, etcétera, y claro, si yo pusiera todo eso lo llevara a la pantalla, a lo mejor el coste sería altísimo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que siempre el mayor reto es cómo ajustar lo que tú quieres hacer con lo que se puede hacer, ¿no? En términos de presupuesto. En términos de presupuesto, pero también en términos de de, de, de, de tiempo de rodaje en términos de actores eh, en términos de equipo entonces yo creo que es muy importante cuando haces una película ser muy consciente el tipo de película que estás haciendo las dimensiones de la película y no querer hacer algo más grande de lo que realmente puedes hacer eh, abrazar las limitaciones y utilizarlas como inspiración, yo creo, ¿no? Entonces yo creo que ese para mí es de los, de los mayores retos. Y bueno, y otro gran reto yo creo que es, eh, que parece muy sencillo pero, eh, pero cuesta ser consciente, es tener muy claro lo que quieres contar, tener muy claro por qué te interesa contar esa historia y hacer esa película, tenerlo muy claro y comunicárselo bien, a tu equipo para eh, hacer un buen trabajo todos juntos con ello. ¿no? Claro, y eso me lleva también a, recuerdo una charla hace un par de, de años que, que, que, tú, que tú dabas, en donde mencionabas este rigor, esta curiosidad intelectual por eh, leer literatura, por investigar, uh -huh. eh, es más, tu siguiente película, si no estoy mal, tiene mucho que ver con una investigación que tú estabas haciendo previa, eh, ¿qué, qué tan... ¿Qué tan a profundidad o cuáles serían tus, tus consejos ¿verdad? con relación a, a esto precisamente que tú señalas? ¿Cómo tener clara la película? ¿Cómo es ese uh -huh. proceso creativo para ti de sentir la certeza de estoy listo para dar a conocer ya uh -huh. mi idea, el guión, ya lo Pues bueno, lo, lo primero es trabajar el guión uh -huh. eh, todo lo que puedas hasta que sientes que, que, que está donde tiene que estar que eso significa que los arcos de los personajes tengan sentido, que haya un tema claro que unifica toda la película, que la estructura sirve a la historia. Y, pero luego ya desde el punto de vista de cómo lo adapto esto al, al, al, a la película, al cine, perdón, a las imágenes, yo eh, tengo varias etapas. Primero es... Pens, o sea, creo que cada película necesita su propio lenguaje, ¿no? Se lo decía David Lynch. Eh, y entonces, averiguar, una vez que ya has entendido bien la historia y qué es lo que quieres contar, qué es lo que decía que era ese gran reto, ¿cuál es el mejor lenguaje que es, va a servir a contar esta película? ¿no? Voy a, es una película que va a necesitar mucha cámara al hombro, o, o mucho traveling, o mucha grúa, mucho steady cam. Es una película de lentes muy abiertas, es una película de lentes muy largas, es una película de mucha luz, de muchos colores o no. Eh, creo que eso es importante, ¿no? Eh, el encontrar el lenguaje. Y yo para eso, para, eh, me encanta a mí eh, investigar cuál es el lenguaje, pues hago varias cosas. Una de ellas, eh, procuro estudiar y analizar todas las películas que tengan algo que ver con mi película, ¿no? Uh -huh. Por el tipo de historia, por los personajes, eh, por, algo, por la edición también. Pero luego también, por otro lado, <coughs> eh, procuro eh, en cada película siempre probar algo nuevo. Eh, si no he trabajado antes con lentes eh, fisheye, pues venga, vamos a intentar trabajar con un fisheye ojo de pez. Eh, si antes no he trabajado nunca con un dron, venga, voy a intentar si tiene sentido trabajar uh -huh. con un dron. Obviamente si tiene sentido, si no, pues busco otra cosa. Pero tratar co cosas nuevas porque creo que eh, lo más divertido de la vida es aprender. Entonces, eh, probar algo nuevo para aprender y ser mejor director. Uh -huh. Claro. Bueno, tenemos una pregunta más. Eh, para quienes nos están viendo, pues les, les comento que estamos leyendo sus preguntas o comentarios. Eh, si los pueden dejar eh, en, en los comentarios de las diferentes redes sociales en las que estamos transmitiendo. Eh, una de las preguntas que nos hacen es con relación, imagino que esto principalmente eh, es lo que vemos en Netflix, pero la industria del cine ha estado forzando la introducción de personajes de minorías en sus historias por ejemplo, la comunidad LGTB. Eh, ¿Qué experiencias has tenido con respecto a, a, esta, a estas como directrices que manejan algunos, algunos estudios o producciones? Pues a ver, no sé si lo han estado forzando o no. Eh, sí, yo, yo creo que sería como... Es no, que, estoy, no estoy segura si es como forzar... Es que o, no sé si es forzar la palabra. Yo creo uh -huh. como que de pronto se han dado cuenta de que de pronto hay una película que pone, a la, estoy hablando del ejemplo de Estados Unidos, pone a latinos en la pantalla y de pronto una facción de la población que es latina de pronto se siente identificada y va a verla. Uh -huh. Y de pronto eh, una sección de, eh, una película empieza a, a, a castear a afroamericanos o asiáticos y empiezan a tocar esas partes de la población, ¿no? Y, y entonces se han dado cuenta de que, claro, tú al fin y al cabo lo que te gustaría es que tu película haga el mayor número de personas. Claro. Entonces, eh, Estados Unidos, concretamente, es que es un país, es pues, un crisol de razas. Uh -huh. Entonces, o sea en Estados Unidos hay muchos latinos, hay muchos asiáticos, hay muchos afroamericanos, o sea, hay minorías, son minorías, pero, pero hay mucho de todo. Entonces... Si quieres hacer una, una película o una producción audiovisual que llegue al mayor número de personas, creo que me parece como la, la, la ruta lógica, ¿no? Claro. Que, que se vayan incluyendo. En el caso de, de, de, de del colectivo LGTBQ, pues eh, me parece también normal, porque eh, cuando empezaron, me acuerdo cuando eh, las primeras películas que habían en festivales de cine y lesbianas eran películas que no eran tan interesantes porque muy pocos directores eh, que le interesaban esos temas los tocaban se iban todo al mundo eh, heterosexual todos los personajes eran heterosexuales y de pronto algunos empezaron a, a atrever cada vez más se fueron haciendo cada vez mejores películas hasta que de pronto ha llegado moonlight que ha ganado el Oscar Ajá. y que ha hecho taquilla y que a la gente le interesa. Y entonces dicen, bueno, pues podemos combinarlo. No, a lo mejor no tiene que ser el protagonista, pero puede ser un personaje secundario o dos o tres. Entonces yo creo que, no es que es una imposición, yo creo que es como un, está siendo un proceso natural. ¿no? Evolutivo, ¿no? También es como de, de entrar en un diálogo de, de, de igual forma. Totalmente, o sea, totalmente Por ejemplo, en los años 50 nos comentaron en la universidad hasta los años 50, las actrices de Hollywood, por contrato, se les obligaba a que si fueran madres, tuvieran su maternidad en secreto. Uh -huh. Porque los hombres que iban a ver películas no les gustaba sentir, sentir deseo sexual por mujeres que ya eran madres. no uh -huh. Se sentían incómodos. Entonces eso se rompió. Claro. Se rompió ese tabú. Y ahora tienes en la televisión y en el cine a eh, mujeres que son que están sexualizadas, que son objetos sexuales, que son madres y que tienen niños. Entonces, es a lo que voy, que eh, creo que es la ruta natural y que se va normalizando cosas que, la pregunta es por qué no eran normales y claro. por, qué no estaban, eh, por qué no estaban normalizadas. Claro, y, y eso también me lleva a, bueno, la, la, el tema del día de hoy, que era sobre es sobre eh, la dirección para el cine, pero reflexionando sobre las múltiples plataformas, ¿verdad? antes decíamos la pantalla pequeña, la pantalla grande, pero ¿qué sucede con el streaming? ¿Qué sucede con estas nuevas plataformas? Eh, ¿Cómo las podemos denominar? ¿Cómo se hace esa división? Hay una tercera división de decir, ahora es más hacia plataformas digitales o hacia plataformas de streaming, o estamos hablando eh, de alguna forma que la televisión sigue siendo un, mm. un, una categoría aparte, streaming podría ser otra categoría aparte, el cine una categoría aparte, o empezamos creo, a ver una convergencia de mm. formatos en los que ya no nos importa tanto el dispositivo en el que estamos viendo o estamos consumiendo. Es que yo creo que lo importante, aquí de lo que se trata es de, de contar buenas historias. Y yo creo que una buena historia acaba encontrando su lugar y... Y entonces yo creo que a veces las razones por las que se decide que se quede algo en película o que se adapte a serie de televisión o que, por el contrario, se queden cortometrajes por cuestiones a veces económicas, ¿no? Uh -huh. Pero creo que, que, que, que lo importante es tener una buena historia y da igual que sea largo o serie o antología de cortos, eh, la audiencia va a consumir lo que sea si sí es bueno, si sí es una buena historia y bien contada, entonces eh, yo no creo que haya que hacer como diferentes categorías, o sea, creo que el formato no, no lo define, cuando tú ves una película en el cine, vas a prestar mucha más atención a los detalles porque es una experiencia plástica mucho más intensa, la pantalla es grande esta es una sala oscura no tienes distracciones, cuando ves, eh, cuando consumes eso mismo en casa, en la televisión a priori te fijas en menos detalles, pero hay mucha gente que tiene televisiones muy grandes y que cuando se sientan a ver su serie de televisión favorita o cuando se sientan a ver películas que les interesan, apagan las luces y las ven como si fuera un cine y, y desconectan el teléfono. Entonces, eh, yo creo que, que, que realmente que aquí todo lo que se trata es de contar una buena historia. ¿no? Eh, entonces, da igual si es eh, cine, televisión, streaming... Eh, lo importante, lo que nos acaba cautivando es, es, es, la, es la historia. Imagínate. Excelente, y bueno, estamos por culminar esta conversación y quisiera aprovechar para que dejemos un, un call to action en esta, en esta conversación y es, ¿cuál considerarías tú que son las películas en este momento que vale la pena ver para quienes quieren ser directores de cine? ¿Cuál, es, ¿cuál sería ahorita tu recomendación? Yo sé que tú siempre vas a los clásicos y está bien, porque creo que muchas, muchas personas también pueden desconocer de, de eso, así que está bien citar a tus directores favoritos, pero ¿cuáles serían tus recomendaciones para, para ver qué estás viendo ahorita, tanto en series o películas, para que sigamos en esta formación eh, en criterio sobre la dirección de cine? Pues yo creo que como director eh, en, en activo, creo que por un lado tienes que seguir aprendiendo de toda la historia del pasado, entonces, eh, no los llamarían ni siquiera clásicos, porque eh, ya los años 90, o sea, no sé si eso ya es contemporáneo, o no. Eh, pero a la vez sí que es verdad que es importante conocer lo que se está eh, haciendo ahora, entonces, yo eh, tengo por costumbre identificar cuáles son las películas que cada año ganan Venecia, Sundance, eh, Cannes, Berlín, etc. Y, y me las veo porque al fin y al cabo son películas que están marcando tendencia de alguna manera, ya que estos festivales son generadores de opinión. Entonces yo siempre me vería todas ellas. En lo que a televisión se refiere, pues tienes los Emmy, que es una gran referencia. Y, y yo procuro verme algunos episodios, porque yo tampoco soy mucho de series, uh -huh. me cuesta verme una serie entera. Me gusta verme pilotos, o a lo mejor los dos, tres primeros episodios de una serie, pero me cuesta ese compromiso, ¿no? Uh -huh. A no ser que sea una miniserie, que esas me encantan, ¿no? De tres, cuatro, cinco, seis, siete episodios. Eh, entonces, pero si quieres que te diga títulos en concreto, eh, pues yo te diría, por ejemplo... Eh, estoy ahora descubriendo a un director español que se llama Carlos Bermud, que dirigió Magical Girl eh, y Nadie Cantará, eh, Quién Te Cantará, que es muy interesante, eh, le ha ido muy bien en festivales, ganó San Sebastián, etc. Y me, me gustó mucho. En, en, en Estados Unidos, así de directores emergentes, está Eliza Hitman, que dirigió. Eh, su última película es um, eh, Never Rarely Sometimes Always que ganó Berlín me pareció muy interesante y anteriormente había ganado Sundance con Beach Rats um, y en el en el panorama latinoamericano pues um, ahora mismo en, tengo que o sea me estoy yendo a directores como Lisandro Alonso, como Carlos Reigadas, pero que ya llevan tiempo establecidos ¿no? Entonces quizá tengo ahí como de ver, que, o Lucrecia Martel, pero todos esos ya son directores que llevan mucho tiempo eh, trabajando y que son conocidos por todo el mundo ¿no? Entonces habría que prestar atención ahora a quiénes son esos nuevos eh, realizadores que están ahora marcando una cierta tendencia. Y aquí hay una última pregunta que creo que es valiosa, ¿dónde podemos ver tus películas? <risa> Eh, pues mira, mis películas eh, en, en, claro, estamos hablando de Guatemala, y me pregunto. Eh, Pero recuérdate que nos ven en todos lados del mundo, así que no hay mundo. problema. Pues eh, hay, una cosa, hay una herramienta maravillosa que se llama Google, que <risas> cuando pones el título de cualquier película, que es lo que yo siempre hago, sí. cuando quiero saber dónde veo una película, pongo en Google, entonces Google tiene una cosa maravillosa que es el localizador de donde estás, bueno, maravillosa o, o a lo mejor que es que nos están controlando, ¿no? Claro. Rato. Pero sabes desde dónde te estás conectando y te pone siempre, eh, buscas el nombre de una película, el resumen y te pone dónde lo puedes ver. Si está en alguna plataforma o si tienes que pagar por ella en iTunes o en Amazon Prime, etcétera. Eh, por ejemplo, me consta que en Amazon Prime se puede ver Ambition Obsession, por ejemplo, que es uh -huh. una de mis... Eh, eh, TV Movies favoritas, Danger in the Spotlight como se acaba de estrenar en la todavía no está disponible, La Piel en Llamas se va a estrenar el año que viene y, y Chain of Death también se puede ver en Amazon, en Amazon Prime eh, alquilándola. Entonces yo le referiría a Amazon que yo creo que es las, la plataforma Genial, pues te agradezco muchísimo eh, este espacio, la, la verdad es que el tiempo se nos fue bastante rápido, pero nos dejas mucha información que considero valiosa para reflexionar, para poner en perspectiva también, porque estamos hablando de, quizás para quienes nos ven en Latinoamérica, tenemos el contexto de cómo funciona la televisión en Latinoamérica, pero nos das de alguna manera una, una visualización de lo que podemos ver, de cómo funciona la televisión también en Estados Unidos, y nos dejas con preguntas, creo yo, de cómo como cineastas qué oportunidades hay también en el aspecto de trabajar hacia el cine o estas nuevas plataformas que tienen sus propias características de distribución. Pues te agradezco mucho el espacio, gracias a ustedes que nos acompañan. Esto fue UFM Talks, organizado por la Escuela de Cine y Artes Visuales en la Universidad Francisco Marroquín. Mi nombre es Stephanie Faya y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.